Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver El nuevo arma que van a meter mañana en Fortnite Con el nuevo trailer que han sacado sobre esta arma del misil Tele dirigido y veremos qué información podremos sacar de esta arma. Sorteo de pavos para Fortnite. Para participar en este sorteo simplemente tienes que dar like a este vídeo, suscribirte al canal si no lo estás y comentar pavos gratis en los comentarios. Dicho todo esto, nuevo tráiler del misil guiado. Vamos a ver lo que nos enseña. Chicos, le damos ya. Aparece un tío tomándose un mini escudo, atraviesa por aquí el árbol, se va a colar en la casa, sale por la ventana. Se cuela entre medias de estos dos tíos Llega a la torre y explota Al tío que estaba subido en la torre Y estos dos que estaban dirigiendo el cohete Se ponen a bailar, claro estas han hecho Una kill y por aquí tienes eh, Lo que sería el lanzador de cohetes Y el mando por el, con el que dirigirías Este misil Teledirigido, entonces chicos Básicamente a mí lo que me ha parecido es que Va a ser aún más tocho Que un RPG y que un lanzagranadas Porque como hemos visto se carga Bastante de lo que sería la estructura estructura que estaba en la montaña. Entonces, yo creo que esto funcionaría de la siguiente manera, sería como un RPG que dispara normal y después tendrías como una pantallita para dirigir el cohete y pues eso, podrías llegar hasta un cierto límite, no, obviamente no lo vas a tirar y vas a llegar hasta la otra punta del mapa con el cohete, sino que tendría un cierto límite, a lo mejor es una distancia media y que serviría para eso, para destruir Estructuras, así que nada chicos Hemos visto el trailer, hemos sacado Un poquito de información sobre lo que sería Este misil teledirigido Y nada, es que lo tenemos Esta noche ya tenemos una actualización Y mañana ya tenemos el nuevo arma En Fortnite, así que chicos Os dejo con una partida de fondo en la que Me sale bastante, bastante guay en pisos Picados Vale chicos, el autobús va directamente para Acres, para la granja esa, así que venga Vamos a tirarnos yo creo que en pisos, que es donde Más gente cae y vamos a darle un poquito de emoción al asunto Venga, vamos a tirarnos por aquí directamente Madre mía, que abrimos el par de ideas Nada, que vamos a tirarnos en pisos Venga, chicos, yo creo que vamos a irnos para los edificios estos que hacen una L ¿eh? Y tenemos un viajero oscuro también por aquí Bueno, no pasa nada Vale, esos son mini escudos Y por aquí, nada Vale, vamos a caer por aquí Vamos a caer por aquí Tenemos un tío aquí Por favor, compañero, no salgas todavía Vale, su fusil y el cofre por aquí Perfecto Bueno Bueno no sé ni lo que he hecho ahí Tómate los mini escudos Porque vamos, estamos un poquito flipando Venga, esto por aquí, esto por aquí Tengo más gente aquí Por favor que me dé tiempo Arriba, ¿verdad? No, pero que quería poner la trampa Tengo un día aquí. Vale, muerto, perfecto. Vamos a cerrar por aquí. Venga, perfecto. No nos ha dado ni un tiro, perfecto. Vamos a pillarnos esto por aquí. Estaqueamos los mini escudos. Fusil por aquí. Y vale, nada más. Se ha, llevado, se ha llevado tiro, ¿eh? Se ha llevado tiro a la mocha Uf, uf, uf, uf, uf, uf Nos ha dejado muy tocados, ¿eh? Nos ha dejado sin escudillo Vale, vamos Vamos a tirar unos mini escudos Esto por aquí Y había más gente, ¿eh? Vamos a entrar a este edificio Porque la verdad es que A ver si había aquí por algo Algo por aquí de kit o algo así Vale, vale, es por aquí, vale, esto no lo quería pillar Vale, esto por aquí, vamos a pillar el palet este Vale, vamos a subir al techo este Venga, esto por aquí Y ahora dónde no está la gente Vale, vamos a rushear, vamos a rushear un poquito Porque no veo que haya mucha gente enfrente Vale, esto por aquí Y venga, por ahí tenemos vendas Bueno, vendas que no nos sirven para mucho ahora mismo Vamos a entrar a este edificio Vamos a entrar a este edificio Y tenemos que tener cuidado de que no haya trampas porque eso también está un poquillo claro Vale eh, Tenemos un cofre aquí justo A la izquierda A ver si... Ah, aquí está, vale, vale, vale Venga, eh, vale Por aquí esto Y las granadas las dejamos por aquí Estaba viendo a ver si escuchaba pasos Porque hay gente bastante cerca Así que... Vamos a ver si por aquí podemos subir ¿Qué tenían hecho por aquí? ¿Un fuerte o qué tenían hecho? Madre mía. Vale, hay un tío ahí. Muerto, perfecto. Tenía cosas, eh. Perfecto, el otro también. Venga, bueno, vamos a bajar. Perfecto, vamos a ver qué tenía, porque tenía algo dorado, eh. Y hay un tío aquí. aquí Si tuviéramos las granadas esas que antes he dicho que no las íbamos a pillar, pues Vale, este por aquí No sé si era este No, no era este Perfecto, vale, tenemos todas sus cosas chicos Vamos, la verdad que bastante bien en esta partida Vale, eh, esto Esto por aquí y este kit nos lo vamos a echar ahora Vale, vamos a cubrirnos por aquí Venga, eh, tenemos materiales Tenemos balas, la verdad que ahora mismo Vamos bastante bien y tenemos 7 kills Dos kits, o sea Y va bastante, bastante chetado la verdad Vale, vamos a dejar esto yo creo Este fusil me gusta más porque Quiero coger esto por aquí Y los niños escudos me los quiero dejar también Vale, esto por aquí, esto por aquí Y eso, vale eh, Vamos a subir por aquí, vamos a ver si quedaba alguien más Construirnos por aquí ¿Eso qué es? Vale, su fusil No nos hace falta, sí, me han disparado Me han disparado, pero no sé de dónde ahora mismo Desde la montaña esa uf, ¡Uf! la que se ha llevado, el chaval! Flipo, ¿eh? Había un tío... Había un tío por aquí con escopeta Eso... Eso lo he escuchado Que ha disparado un tiro de escopeta Vamos a abrir por aquí ¡Uf! Eso sí, buen tiro, la verdad, ¿eh? Vale, tenemos por aquí más cosas Vale, bloques La verdad es que de bloque vamos muy bien Perfecto, creo que no había nadie más en pisos Ahora sí que sí, creo que no había nadie más en pisos Cierre, está cerrando para pisos Eso está claro, piso está dentro del círculo Vamos a tirarnos el kit, chicos Vamos a tirarnos ahora mismo el kit porque La verdad es que vamos a intentar tener 100 de vida ahora mismo Venga Pues no había nadie más por aquí Vale, madre mía El círculo la verdad es que no nos podía caer un poquito más cerca No tenemos saltador Vale, vamos, vamos a ir yendo al círculo Si este chaval tiene que acercarse Vale, Vamos a construir con esto Y vamos yendo para allá, eh Cierra en el lago, está cerrando en el lago, sí en, en el lago este Está disparando, está disparando, lo sé Vamos a dejarlo un poquito por ahí Espero que no nos dé Desde ahí Así que venga, vamos a darle Vamos a construir por aquí Llevamos nueve kills, eh, chicos No vamos, no vamos nada mal por ahí que hay un globo, o sea, ese globo Tiene que ser nuestro Por aquí no hay nadie, ¿verdad? Vale, este globo Este globo, vamos, vamos nos vamos a construir Y lo vamos a pillar, ¿eh? Ya decía yo que solo un tío Escopeta, escopeta, tenemos que cubrirnos por aquí Vale, le están disparando a este justo, eh Nos quedamos por aquí el inventario y tenemos que salir Tenemos que salir por aquí y ponernos en algún sitio que no nos dé el tío este Va a estar complicado Por aquí no nos, de, no nos da, ¿eh? Ahora mismo no nos da Vamos a tirarnos los mini escudos Por aquí no puedo salir, ¿verdad? A construir por aquí Vale, perfecto Vamos por aquí Nos viene el tío, nos viene el tío ¡Ah! No me lo creo, tío Nos ha ruseado, tío Cuatro, quedaban cuatro con vida, tío Ahí lo he hecho fatal Debería de haber cambiado un poquito de arma, pero bueno, no pasa nada chicos, es, ha sido la verdad que una buena partida, eh. nos hemos hecho 9 o 10 kills y ha estado la verdad que bastante guay. Así que nada chicos, este era el vídeo que os quería traer sobre el misil guiado o el cohete guiado en Fortnite, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, dejarme un buen like en este vídeo para hacérmelo saber, y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós!